Te mandaron para acá por déficit atencional ¿Qué crees? Del 1 al 10, ¿qué tan afectado crees que tú estés? Bueno señor, eso fue el jueves <risa> Buenas tardes ingeniero Para hacerle una consulta en qué luna me aconseja usted sembrar yuca y eh, bueno yo le aconsejo que siempre yuca en la tierra en la luna está muy lejos para ir a cosechar eso doctor doctor, me estoy tirando unos pedos que no huelen me tienen que operar del estómago a ver tire su pedo no, no no no señor usted lo que hay que operarlo es de la nariz estaba escuchando una directa de un canal hondureño cuando le dijeron a una chica que estaba muy guapa y ella le dijo no te hago caso porque eres un rascaollas." <risa> cosas que puedes hacer con tu abanico número uno: enfriar tu comida número dos: secar tu ropa ahuyentar a los mosquitos malvados